Cuando fuimos al motel, septiembre 26, juramos que esto nunca nos iba a doler, que iba a ser algo casual, una o dos veces al mes, esto ya no era normal. Al cumplir los 23, desgraciadamente me perdí en tus becas, Rubí, en la galaxia que estuve... Palabras nunca mienten Hola, ¿cómo estás? Espero estés bien Te escribo porque no puedo dormir otra vez Tengo mucho que decir y poco papel Prepara tus oídos que se de tu interés La neta ya te supere, estoy con alguien mejor no me crees y ya lo sé, esa ni la creo yo Pero nunca dejaré de buscarte corazón El tatuaje del ayer, creo que nunca se borró Tal vez fue culpa del tiempo Y tal vez no era el momento Escúchame, ya sabes que intento Y tal vez escribo a ¿Cómo estás? Espero estés bien Te escribo porque no puedo dormir otra vez Tengo mucho que decir, poco papel Prepara mis oídos que es de tu interés Hola, ¿cómo estás? Espero estés bien Te escribo porque no puedo dormir otra vez Tuve tiempo para pensar y sí que he pensado bien Prepara Yo sé que probablemente soy la última persona con quien quieres hablar Pero estaba pensando en ti y te extraño Puta madre te extraño Para pensar, si sí que he pensado bien. Prepara tus oídos que es de tu interés. Mm. Para la gente, eh, los seguidores de la página de El Filzad, los que te, te, te, se acaban de unir o lo sea, mucho gusto. Yo me llamo Andrés, esa canción que acabo de tocar se llama Hola, ¿cómo estás? Está muy, muy triste está muy muy triste, cuenta una historia muy muy triste, y si te gustan las canciones muy muy tristes, te va a gustar esa canción, y puedes picarla aquí, en la cosita está acá, y te va a aparecer en mi Instagram y mi Spotify, y puedes escuchar todo en alta calidad, y llorar desde la tranquilidad de tu casa con tus audífonos, pero esta última sí es mi bebé.